Pues yo nací eso antes, viví con mis padres, lo recuerdo muy bien, vivíamos en una casa que se veía todo el mar, toda una balconada y muy bien, muy bien, claro, no conocíamos otra cosa, <ríe> porque mis padres se marchaban todos los días a, la, a vender pescado. Y nos dejaban a nosotros en casa. Yo con 13 años hacía de todo: hacía la comida, arreglaba la casa y todo. Bueno, con 13 años no, con siete años. Mis padres vendían pescado. Tenían un, una camioneta, un camión, y se iban a Palencia y vendían pescado si iban por la noche o por la mañana, dependía. Un día estaban. Un día. Y nos dejaban a nosotros. Y te voy a contar una cosa que nos pasó. Pues teníamos un cerdo, gallinas y todo eso. Y yo por la noche, pues ponía a cocer la comida de, del cerdo. Pero claro, yo quería que me cociera con una vez que echaran una paleta de carbón y meterme a la cama y luego. Y resulta que cerré el tiro. Ya sabéis lo que era el tiro. Cerré el tiro y cuando llegaron mis padres a las 12, la una, no sé qué era sería, encontraron la casa llena de humo. Si no llegan ellos, no sabía. No estábamos aquí. Tendría ocho años entonces. Y claro, yo pensando que cerrando el tiro me iba a durar el carbón toda la noche. De la casa esa nos vinimos a vivir a otra que arriba. Otra más arriba. Y ahí, pues mis padres vendían pescado a, a la gente de, de su antes. Por la noche mis padres hacían el pedido de el jabón ya repartido y yo por la mañana a las seis de la mañana o así, me levantaba a dárselo porque ellos ya se habían ido. Me levantaba yo a dárselo la a, a las que vendían el pescado y luego las cobraba. <ríe> Entonces no había mucho pez, eran sardinas, bocarte y lirios, poco más. Ahora ya es, la, la gente es más fina, ya tiene. Pero de antes era más bien eso, lo que se llevaba. Bueno, yo iba al colegio, yo me levantaba y mi hermano y yo, el que era del tiempo mío que nos sacamos 18 meses por ahí, pues íbamos al colegio los dos, no sé eso. Y yo cuando venía, hacía la comida. Para mi hermano y para mí, porque el otro todavía no había nacido. A mí me encantaba mucho ir al colegio. Y en el colegio íbamos todos los días. Y yo venía, cuando salía del colegio, pues compraba a lo mejor filetes o para comer. Llegaba a casa y hacía la comida para, para mi hermano y para mí. Y por la tarde otra vez al colegio, claro. Pero íbamos siempre. Bueno, fui hasta los 13 años y después ya no era. Las monjas tampoco. A ver, yo aprendí nada. Lo, lo, lo necesario, lo que sé. Leer, escribir y poco más. Y hacer costura, un poco de costura, que también te enseñaban. Pero ya de los 13 años ya, ya no fui más. A ninguna. Y a mí me gustaba mucho ser maestra. Yo ser maestra me encantaba. Mis padres no podían mandarme a ningún sitio que iba. Se sí, dio antes, la verdad que no teníamos mucho, el que era rico era rico, pero el que era pobre seguía pobre, era muy difícil estudiar. Yo le conocí a mi marido, alquiló un bar ahí, y ahí le, le conocí, te voy a decir cómo le conocí. Yo fui a comprar la, a la carretería, ya claro, ya, era, ya tendría como veinti y algo años yo. Me casé a los 23, pues. Bueno, pues. Yo iba a buscar la carne. Y él, como tenía el bar, pues iba a buscar la carne para. Y hablando, estando allí y tal, pues fue el carnicero. Mira, que no sé qué, ya sabes esta cosa. Ah, ya, ya, ya, déjame en paz. Y total que me acompañó. Y yo le dije. Digo, mira, 21 de tu mujer, yo lo veía mayor. Y déjame en paz. Bueno, así fue, tal, tal. Y luego ya, no estaba casado. Se casó con mi Y pues sí, a los 23 le conocería a los 21. Año y pico así hablaríamos. Y yo seguí con él un poco en el bar. Bueno, luego ya. Cuando se terminó el contrato, pues lo dejamos. Yo no, no quería ese negocio, no me gustaba. Y estando viviendo con mis padres, vino un señor que tenía la bodega en Torrelavega a, a buscar a mi marido para que se haría cargo de, del negocio. Entre él y mi padre me liaron y ahí fui yo a Torrelavega a trabajar a un bar no me gustaba nada pero bueno era lo que había nuestro marido eh, valía mucho eh. Eso sí que se puede decir tú sí que vales para todo es que era para todo y yo por ejemplo bueno es que nosotros hemos dado muchísimas bodas había meses que una diaria, porque era, era horrible. Y resulta de que yo, por ejemplo, venía un, un camarero, mire que quieren huevo, eh, que quieren merluza no sé qué. Ah, digo, muy bien, vete y le preguntas que cómo era como aquí. <risa> cómo es con... Y he aprendido así, ¿eh? porque la misma gente me enseñó yo no sabía, y con el disimulo este, pues diles que cómo la quieren, que si das esto, lo otro. Y el camarero iba y preguntaba: ah, pues que la quieren así? Ah, ya está. Otro toque ya le daba yo y se acabó. Y dice: Bueno, era horrible lo que yo podía trabajar. Al año casa de casada ya, ya le tuve. Además, los hijos yo tengo cuatro. Ese nació estando en casa, en casa de mi madre. Luego el segundo, que es este, ya nació en, en el caserío, ya, ya estamos en el caserío. La tercera también nació en el caserío. Y la cuarta, como mi, padre, mi marido y mi madre llamaron a la comadrona, no estaba eso para la cuarta. Entonces mmm, me dice mi marido: Pues nada, te hacemos las cosas y te vas a Vega, a dar a luz al Carmen. Yo no quería. Porque yo me meto en un sanatorio, bueno, no quería. Total que tuve que ir. Yo, yo siempre he sido una mandada. <ríe> tuve que ir al Carmen. Voy al Carmen y a mi marido le mandan ir a buscar a la comadrona, aquí a, a la entrada de Torravega, a su casa, porque no estaba ni el médico ni nadie. Y entonces la enfermera dice, bueno, pues quédese aquí en la habitación, que yo voy a arreglar el quirófano para cuando venga el doctor y la... Ah, y digo yo aquí, me bajo contigo, te ayudo abajo. Pero yo, aquí, con el miedo que tenía yo estar en un sanatorio y me bajé con ella, ayudarla a hacerla. Ya estado yo nunca, nunca sí, sí, a ver, yo caí en estado yo jamás fui a un médico. No, jamás. Y meterme en un sanatorio parecía hundirme yo allí. Bueno, me bajé con ella hasta que vinieron el médico y la enfermera. Bueno, dos médicos, el hijo del médico, el médico y la enfermera. Y total, que guía de luz, el médico me dice que estoy destrozada. Y bueno, pues ya está, destrozada. Me hizo lo que pudo, yo de rabia porque aunque me dieron algo para dormirme, no me hizo nada. Bueno, total que tuve la hija, me vine y ya, ahí está. Para mí no ha sido difícil. Yo les he dado el pecho, yo, les he, yo no he sido difícil. Hombre, lo que pasa es que no. No tenías un descanso, pero tampoco, no sé qué si te hacías y no te en falta nada. Hombre, los hijos, tener los hijos son muy bonito tener los hijos es todo para mí. Yo tenía un marido que la verdad que me ayudaba mucho, ¿eh? lo mismo eh, con los hijos que en la cocina, que me ayudaba mucho, pero claro, yo era la que más tenía que tirar. Ya estando en de la Vega, pues habíamos comprado el terreno en tres mil pesetas. No teníamos dinero, pero mi marido vendió la cafetera que teníamos aquí, que era nuestra. Y poco más pagó el terreno. Luego cuando estábamos la Vega, pues allí ganamos algo más de dinero. Me tuvo el empleo en, en hacer el caserío. Le ayudó mucho un tío a hacerlo, que era bañil. Y de ahí pues ya seguimos. Lo abrimos y seguimos hasta hoy. A mi marido le gustaba aquello. Cuando empezamos a hacerlo... Pues nos decían que estábamos locos, porque no había ni agua, ni luz, hasta carretera mala. O sea, que nada, nosotros cuando hicimos aquello, pues no teníamos agua. Nos subíamos que en una furgoneta con unos esos, nos subíamos arriba. Teníamos servicios, teníamos, y la gente iba a la playa y se metía allí a, a todo. Pues teníamos que ir cada dos por tres. A ver si dejaban algún, algún grifo abierto. Pues si dejamos... Porque claro, hicimos un pozo. Es, es primero te de, tenía que contar lo que... Se hizo un pozo en la playa. Subíamos el agua arriba, pero resulta que cuando la marea bajaba en todo, se llenaba el, la bomba de arena y no subía agua, no subía agua. No la había y no subía. Entonces el del faro... Pues bajaba a limpiarlo, a dos por tres. Bueno, cosas de esas, madre mía, cosas de esas. Empezaría yo a contar y no terminaría. Luego el agua era un poco gorda, era un, o sea, No salada, pero no estaba... Y si te ponías a coser algo, no podías meter la aguja. Pero bueno, teníamos agua que no poco. Claro, y lavar y todo. <risa> lavar, pues lavábamos con, con las lavadoras que había de, como de hongo. Y luego, pues para sacar la ropa, teníamos esas secadoras que, pero como el agua estaba un poco usada o sea, gorda, cada claro, dos portes se, se rompían, porque lo roñecían enseguida. Y de esos 50.000, si todo lo que hemos destrozado, lo habríamos guardado el dinero ese, habíamos estado ricos, porque es que no, no había ninguna cosa que, que no vendría bien. Y luego la luz, cada dos por tres se nos iba, porque era nada de pacotilla, todo aquello, se nos enira, ¿no? Por las tardes, pues la gente subía. De la playa, allí a tomar un chiquito, de o del pueblo, pero tenían que tener o, o bicicleta o coche, si no. Pero los que venían a veranear subían andando. Y mi marido, yo no me acuerdo, pero dijo que los chiquitos tenían que ser a, a 50 céntimos para sacar algo. Y los puso a 50 céntimos. Y bueno, pues. Eh, y por las tardes pues se llenaba, de vendíamos muchas almejas, rabas, se llenaba todo. Las mesas de que teníamos dentro, las sacábamos fuera de cómo se ponía. Subía mucha gente. Y luego empezamos con las bodas. Pues las bodas fue un negocio. Eso sí fue. Me pedían una comida que yo no sabía hacerla, pues preguntaba. Eso lo, lo hacía muchas veces. Y yo aprendí así. Yo no he ido a ningún sitio. Y aprendí con la gente. Me siento bien, pero, pero eh, yo tengo... Estoy un poco mal, porque tengo las piernas fatales. Ahora, fuimos a Nueva York, fuimos a Canadá, fuimos... ¿Cuánto, cuánto, cuánto recurrí? Con Fresena, Fresene era, sí. Esos nos regalaron el viaje. Un viaje maravilloso. Que yo, en el avión que íbamos, creí que, que estaba en, en el mejor sofá que había. Bueno, llegamos a, ahí ya fuimos a Nueva York. En Nueva York, unos, en el hotel, un hotel que era 42 pisos, había dos salones, uno que estaba para Kennedy, Kennedy no, para hermano, y otro para, no sé. Sí. Allí había de todo, en uno mejor que en otro. Era cuando estaba Riga, cuando estaba Reagan. Cuando tiraron un, unos tiros a, a quien fue a Riga, estuvimos en Falcon Case, no sé si lo digo bien o mal, y ahí nos dieron una cena. En esa cena me regalaron una, pero todos, eh, una cadena de oro con una burbu burbuja de, de champán, de oro también. Y estaba Ben Kelly, ese cantante, pero ya estaba más bien retirado. Pero estaba en la presidencia. <risa> Yo que nunca había salido de este pueblo, <risa> ni había... Pues, pues, pues claro. <risa> no, muy bien. Yo, pasé mucho y... Pero, pero era feliz. Fuimos a Canarias 15 días, cuando no iba casi nadie. O sea, que viajar hemos viajado de todo. De todo. Y luego los viajes, pues, muchos, muchos serán regalados. Y en lo mejor. En lo mejor eso. Trabajamos, pero la verdad que comprábamos mucha bebida y de la bebida nos, nos pagaban. Yo viajé mucho con mi marido. Murió él en los viajes, algo, algo con la tercera edad, pero nada más. no Yo viajé mucho con él, fue a todos los sitios. Conocimos mucho. Yo le he hecho mucho en falta, pero te vienen así las cosas y tienes que, es que valía mucho. Mi marido valía mucho. Y luego él con la gente, pues le quería mucho porque a lo mejor iba Comprábamos el pan en Torre de la Vega, en la panadería que había. Y igual se cogía un, un saco de pan y le regalaba por camino. Le gustaba, le encantaba. Era, era muy agradable. Muy agradable. Y llevó toda la vida, pues igual como 50 años jugando las cartas. Pero no jugamos dinero, eh. De vez en cuando una cena y ya está, no hay más. Con los 36 años, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Que venga bien. Que hasta la muerte que sea con salud. Y ya está. No, no quiero más. Me siento bien. Aún no me siento, creo que. No, a ver, y ahora mismo no, no podría hacer nada ya. He hecho hasta donde he llegado y ahora mismo yo no podría hacer nada. Mientras me valga, voy a hacer la comida y poco más, contenta.